Lo de shock, ¿sabes? Me voy a quitar ahora. No lo he jugado desde entonces. <risa> Enemy all the Mira, cae uno abajo. Va por esto. Voy a botar <risa> ¿Cuál lo vio o qué? No sé. Okay. Deben de haber unos buenos pero... Que me acabo de encontrar era un botardo Cuidado es que estamos muy fuertes. ¿Tiene uno? Estoy sí, sin sí, vida, estoy sin vida. Sí, sí, sí, yo me estoy plaqueando igual. Tus... Hombre, no, no es por lobby. <ríe> Son buenos. Yo con un arma de polla, hermano. Me va a lag otra vez. Me va siempre lag, tengo un internet de mierda, hermano. Me di gente al frente matando mucho. En el camión. No, bro, no, no, no, no, no. Yo voy sin placa, bro, este coche es un fastidio, déjame en paz, camión. Yo también voy sin chapas, tío. Vale, reventar, dale. Y hay para gente entrar. que viene por acá. Tío. ¿Dónde? Ya, ya estamos. ¿Dónde voy, Elby? ¿Cómo no. no? ¡No puedo, tío! No puedo hoy No sé, tío No escucho bien nada aquí. No sé, hermano No escucho bien nada No sé, nada, nada vale, vale. Mano, me veo inco incomodísimo jugando, pero incomodísimo, tío. Vale, vale, vale. Ya, déjame. Tengo gente aquí yo. A ver. Sí. No. Creo que yo no entiendo. Si, ahí uno entiende. Ah, no, está, entiendo. está ahí, bueno. No lo ha batido. Vamos a defender, miedo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Sí? Estás en fire ahí, ¿no? Un poco sí. Voy a quitarme los efectos de envidia, tío. ¡No! ¡No, loco! ¡Me cago en mi puta madre, tío! Debo hacer, güey. Bueno. Sí. En vez de hacer el TF3, he hecho el TF4, tío. Mm. ¡No puede ser, güey! ¡Madre mía, tío! De vergüenza, no. macho. De vergüenza, tío, tío. En fin que no me caiga nada the Intel Secure. Just strap in, I'll drive. Es una botardo lobby, tú. Una super botardo lobby. Ya, y tu colega hace tu cuenta sin querer. Madre mía, pues, mira, es que.. No, no, se la está jugando bro pero porque te la juegas así compa, no te la juegas así ahí estoy tienes un local ¿sabes quién está jugando? ¿sabes quién está jugando que seguramente no le ganaba? el monstruo no pero Si quieres preguntarlo no hay problema Ah, No estoy tan malo, ¿no? Me Me ¿Cómo se nota que no <mata>. tienes <risa> Demasiado. Yo me lo hubiera meado en 3 segundos. Segundo. Epe, efectivamente. ¿La gaso? Uh. Madre mía. Por eso no se puede compartir pantalla en Discord. Promete el transporte. <tose> ¡Eso Esta es la estación de a terminar matando, ya lo estoy viendo todo ¡Vamos a ver! madre, bro! Pero este es hijo de su madre, es un fastidio. Tengo que quitar la marca de la tienda, no te voy a prohibir. ¡Qué puta madre, bro! ¡Qué fastidioso está peñera Me encanta, venga por mí para que todo el mundo se que aquí. I see the enemy. The Your time ran out. Madre mía, la gaso, tú. No, no no, no, no, no, no, no